gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Os saludo desde el baño y hago la intro desde el baño. Al final es el lugar que va a ser el protagonista hoy, así que deciros que si estabais esperando un vídeo tipo más relajante, ASMR o si sí, más aesthetic, no es el vídeo bueno, no sé cómo quedará después, obviamente metería ahí tomitas y musiquita y tal pero realmente va a ser más hablando, si estáis buscando un vídeo así igualmente lo tenéis en mi canal que es un domingo conmigo, es súper visual, no hablo nada, es así musiquita, planos tal, y gracias a ese vídeo se me ocurrió la idea de hacer un vídeo solamente de mi rutina de noche del domingo, se me queda ahí como la cosita de yo enseñarle a la gente la rutina que hago los domingos y explicarla ¿por qué es tan importante para mí un domingo? pues al ser el último día de la semana es como que durante toda la semana me he estado gastando muchísimo, he estado como no sé, y de repente llega el domingo por la noche, que durante todo el domingo estoy limpiando y estoy haciendo cosas y tal y no sé cuánto y al final llega la noche y es como es mi momento. Entonces siento que es un momento de renovar energías y sobre todo pues a la vez que me despido de toda la semana estoy como dándole la bienvenida a la siguiente. No me diría despedida de bienvenida, es como más reparando toda la semana anterior y también como cargando las pilas para la que entra. A mí me encanta, así es que amo los domingos y se lo recomiendo a todo el mundo que tengáis algo así, que si no podéis dedicaros tiempo durante la semana o lo que sea, pues que llegue un día sobre todo, pues para mí los domingos son la clave, pero sé que vivís ¿sí? como un momentito que no cuesta nada, de hecho es muy importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos tengáis pues eso como una rutinita o algo que os haga sentiros bien y yo pues quiero explicar la mía pues si pues, bueno ya visto es una rutina como cualquiera sabes pero pues es mi momento es mi tal y pues me a y eh, nada que no me quiero enrollar mucho vamos a desmaquillarnos bueno pues que me veis mi cara con todos mis fueros y mis cosas una piel real, tengo el agua micelar que voy a utilizar solamente la he utilizado como dos o tres veces cuando se me acabaron todos los productos entonces como que quise empezar a probar cosas nuevas y mucha gente me recomendó esta marca así que nada pues voy a desmaquillar Me desmaquillo primero lo que es la cara de hecho no me desmaquillo con esto, me desmaquillo con esto con esto lo desmaquillaré más los ojos para no gastar tantos algoncitos de estos pero los ojos sí que me gusta hacerlo con esto porque voy viendo realmente si sale aquí es como que noto que le cuesta mucho pero bueno pues nada ya que estoy primero, y eso ya primero hago como que es toda la cara y después ya voy por los ojos igualmente le cuesta pero bueno, mantengo así presionado unos cuantos segundos y además está súper fresquito. Bueno, ya va saliendo mejor. Por cierto, tengo un aro de luz en el baño porque es que la luz se ha fundido. Cada vez que vamos al baño tenemos que enchufar un aro de luz. Pero bueno, así me veis mejor porque desde luego con la luz del baño también se veía un poco caca nada, realmente ahora solo voy a desmaquillarme porque es más que nada para que cuando me lave el pelo y todo eso, que no me vaya cayendo todo a la cara y pues me entre rímel en el ojo o algo, entonces pues me lo quito todo. Lo que es realmente la limpieza facial me la hago ahora después de la ducha. Bueno, pues poquito a poco ya voy siendo más yo. O sea, básicamente ya estaría. He hecho como una limpieza rapidita me ducho tal, tal, tal, Y luego sí que vamos con la limpieza facial en condiciones. Bueno, la rutina de skin, ¿no? Es muy fuerte porque tengo ahora mismo el móvil. Os lo voy a grabar. Así está el móvil. O sea, con una ventosa que estoy, vamos, he puesto aquí un montón de toallas y todo porque da un miedo que se despegue. Voy a lavar el pelito y mientras tengo una mascarilla y haciéndome efecto, pues me voy a exfoliar el cuerpo. y nada, vamos a la ducha. Bueno, pues ya estoy. Ahora, mientras esto empapa bien, me hago mi rutina de skincare. Pero no sin antes echarme esta colonia. Me la compré en Primor. Bueno, realmente no es una colonia como tal. spray corporal perfumado. 93% ingredientes naturales. Y me encanta. A mí me encanta el olor a coco. entonces es un spray corporal y yo me lo echo en la ropa a veces. Pero bueno, es más para el cuerpo. De hecho, me gusta mucho lo que es hacer así. Entonces. Ahora sí, estoy ready. Pues aquí tenemos mi querita Y primero, me gusta mucho todos los domingos hacerme las cejas. Entonces es como que ready para la semana. Me las hice hace poco, entonces apenas tengo ya para hacerme y una vez me he hecho las cejas ahora sí empezamos con la rutina de skin no creéis que voy a hacer gran cosa en este estuche es el pack que me compré el otro día aquí tengo esto que es el limpiador y venía con la crema bueno realmente también traía esto los de remitos. es un grano pues te lo echas. y el botecito es así la verdad es que es un pack que pues ni tan mal la verdad me costó creo que 22 euros y vienen esas tres cosas pues me acabo de meter aquí todo lo que voy a utilizar ahora vamos a empezar por el limpiador Para la cara, muchas veces utilizo una toalla por la cantidad de bacterias que puede tener. Aunque sea una especial para la cara, siento que no... Desde que me seco la cara con estos papelitos, y ya veis que utilizo uno, siento que la piel me va muchísimo mejor. Y ahora una vez tengo la piel limpia, procedo a echarme esta mascarilla. Es de pepino y la verdad que funciona súper bien para la carita. Así que me la voy a aplicar y tengo que estar unos 15 minutos con ella. Ahora mientras me hace efecto voy a hacer la to-do list de mañana, es básicamente pues apuntar todas las tareas que tengo que hacer mañana y mañana conforme las vaya haciendo pues le iré dando y se irán ticando, ¿no? Así que pues eso, en esos 15 minutitos voy a hacerlo. Bueno, pues aquí con mis dos maromos voy a hacer la to-do list. Esto no es algo que haga únicamente los domingos. Esto lo hago básicamente todos los días. Todos los días por la noche me hago la lista de lo que voy a hacer mañana. O bueno, de lo que tengo que hacer mañana. que Muchas veces no llego a completarlo todo, pero bueno. No pasa nada. Se entiende que no podemos llegar a todo siempre. ¡Madre mía, tío! <risas> bueno, pues fijaos. Es que no puedo ni reír. Bueno, vamos a enjuagarnos un poquito esto. Bueno, ahora mismo no es que me vea especialmente guapa, ni bien, ni me sienta muy cómoda hablando en la cámara, sinceramente. Pero bueno, esto forma parte de mí y esta soy yo, así que hay que mostrarlo. Vamos a continuar con la skincare. Lo que yo me he hecho ahora es el contorno de ojos, que es este de aquí. Y hay que agitarlo para que se mezcle bien. Sin que toque la piel. Mm, ¿Se me está cayendo? Soy tonta, tío. las he echado muy rápido. Mm, está súper suave en mi cara ahora mismo. Este serum me encanta. Siguiente paso. Este contorno de ojos. Me gusta muchísimo porque tiene estas tres bolitas y hacen que sea como súper fresquito. Me gustaría meterlo en la nevera, pero siento que si lo meto en la nevera no me acordaría de que lo tengo ahí. Está fresquito igual y más ahora en invierno, pero vamos, que... Buah, es que es un gusto total. Y ahora por último, sí que sí, la crema hidratante. No es una crema especial de noche, la verdad, pero bueno, ah. En principio me costó un poquito, la verdad, acostumbrarme a este olor. La verdad que sí, probáis esta crema y estos productos os van a costar un poquito acostumbraros. No nos olvidemos nunca del cuello, mi gente. Ahora por último la joya de la corona, que es esto de aquí. Ay, es que es gloria. Lo que hago con esto es que me lo paso por toda la cara. Está súper fresquito. Entonces me lo paso hasta que se quede calentito. que bueno, esto es para hacer masajes faciales y dudo que se haga así, pero a mí me relaja mucho. Ahora, una cosa que no falta en mi rutina es el aceite de ricino puro para pestañas. Me lo compré en la farmacia, podéis hacerle captura si queréis porque me preguntáis un montón por Instagram. Está al revés, perdón. Es así. Nada, básicamente pues es como un rímel y me lo aplico así. Esto a mí me ha salvado, vamos. De nada, una vez ya me he hecho la skincare procedo a echarme los productos del pelo. De momento me estoy echando este que no me gusta mucho. Es del Mercadona. Tengo que ir a Primor a comprarme uno. Así que me he hecho eso y me lo desenredo. Y ahora antes de secármelo, me voy a echar este aceite que me lo regaló mi peluquera Ana Góveda. La verdad que es una maravilla, o sea... Me hecho súper poquito y me lo aplico de medios a puntas. guay wow, Lo bien que huele ya es. Es que huele a peluquería total. Vamos a ver si que sí. Estamos ready para secarnos el pelo. Y Neo acompañándonos. Bueno, pues ya me he secado el pelo Y nada, ahora llega mi momento favorito de todos los días Bueno, uno de mis momentos favoritos Y es el journaling Tenéis un vídeo en mi canal si no sabéis lo que es O si os interesa saber más sobre esto Es un vídeo exclusivo hablando de qué es, cómo empezar Una guía para principiantes Bueno, un breve resumen es que se trata de escribir Cómo te sientes cada día, si te apetece dibujar, dibujas Y bueno, hoy a mí me apetece simplemente escribir De hecho, no me voy a poner ni música Hay veces que escucho música mientras escribo Pero ahora no me apetece Me apetece más, pues estar como en silencio con la velita, el incienso, que es mi ritual. Así que nada, esto realmente no es algo de todos mis domingos, esto es algo de todos los días y de verdad que es que es terapéutico. Así que pues nada, voy a ponerme a ello y me vais a acompañar en este ratito tan especial. Bueno, pues ya he terminado, ya he escrito mi página de hoy, solamente he escrito una, no tenía mucho que contar tampoco, pero no me quería ir a dormir sin contar nada. Y es la primera vez que el incienso no se me acaba haciendo journal, la verdad es que ha sido súper rápido, pero bueno, ya os digo que es que necesitaba escribir algo aunque fuese cortito y la verdad es que se me caen ya los ojos. Por cierto, me he dado cuenta de que no me he quitado las lentillas, de que nada, pues ahora iré, me quitaré las lentillas, me lavaré los dientes, beberé agüita... Y a la cama. La verdad es que tengo muchísimo sueño, así que no creo ni que me ponga a meditar ni nada. Antes meditaba mucho todas las noches y no sabéis lo que me ha ayudado eso. Con el tema de la ansiedad y a dormir muy bien, ¿eh? o sea, es muy fuerte. Pensaba hacerlo hoy, pero es que de verdad, estoy súper relajado. También es que el secador me relaja muchísimo. Pues nada, poco más que deciros que espero que os haya gustado este vídeo. Eh, de verdad, si podéis sacar un poquito de tiempo de vuestro día para dedicaros... Es lo mejor que podéis hacer, es una muy buena inversión. Espero que este vídeo os haya servido pues para pensar en hacer algo parecido, que ya os digo, es que ha sido una rutina sin más, pero yo qué sé, me gusta como dedicar mis tiempos y tal. También algo que intento evitar es el móvil por las noches, que me cuesta un poco, pero me gustaría como quitármelo antes de dormir, porque no... Y bueno, pues realmente poco más que añadir, que paséis... Buen día. Iba a decir buena noche, pero no. Eh, buena noche para mí. <risa> y nada, que os quiero un montón. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Mm, os quiero.